la primera vez esfera verde y clavias en Las aves de Andrés que se aguanta y tratan a un no sec sé. La primera vez esfera verde y clavias en su Las aves de Andrés que se aguanta y trata a un no sec sé. La por corrección pues de irse a la cuerda